A leccionaron a técnicos para que dijeran que la tragedia del metro fue accidente. A, a golpes especial, contra la mesa, así la reacciona parte la de la oposición valenciana cuando Cotino, de presidente de las Cortes, no les ha dado la palabra. La Esquerra Unida pretendía, sin Punto éxito, Dios, pedir más explicaciones la Oficina, a la Generalitat. Imprevisible e inevitable. El exceso de velocidad. El maquinista, imprevisible e inevitable. Ese velo se ha roto. De arriba abajo y de un lado a otro. Canal 9 va a ser la última televisión española en informar del que bostea ha reconegut como mayor drama de la nuestra historia, que estaba pasando en la ciudad de Valencia. Por ese mismo trayecto, desde el día de la construcción de la línea del metro, han pasado más de un millón de metros. Más de un millón de veces ha pasado por ahí un tren, y no ha pasado absolutamente nada. Si torna a pasar un tren a 81 kilómetros por hora, en la mateixa curva de la Parada de Jesús, ¿Tornará a haber un accidente y tornarán a morir 43 personas? Señor Fabra, ante las noticias aparecidas los últimos días en los medios de comunicación y el clamor social que han suscitado, señor presidente, ¿usted va a tomar alguna medida para exigir responsabilidades por el accidente del metro? Señor Fabra, ¿pero usted ha visto las imágenes del último día 3 de mayo de la Plaza de la Virgen? Si siete años después de aquel accidente se llena la plaza y las calles adyacentes rebosan, es porque algo sucede, señor Fabra. Y hoy sabemos que hubo descarrilamientos previos de esa unidad, un libro de averías desaparecido, la obsolescencia del modelo occidentado que se instruyó por una consultora pagada con nuestro dinero a los comparecientes de FGV y a los que ustedes citaron que amañaron 66 preguntas y respuestas sabemos que no había mantenimiento preventivo que saltaron las ventanillas porque el marco estaba pegado con silicona y los cuerpos fueron expulsados y triturados sabemos que una sola baliza de 3.500 euros entre Plaza de España y Jesús podía haber evitado aquel accidente sabemos que intentaron comprar el silencio. Sabemos ya muchas cosas. Lo único que busca es intentar jugar con los sentimientos para poder hacer ver cosas que la justicia ha dicho que no tienen razón. Señor Fabra, despréndase de esa herencia, del repugnante ejemplo que le precede, de quien fue capaz de silenciar, de manipular y de comprar. Acepten la comisión de investigación. Que se lo pedimos desde la oposición, desde la asociación de las víctimas, se lo piden los valencianos y las valencianas. En seis días se han recogido para esta comisión 103.000 firmas. ¿Esperan a que lleguen a las 500.000? Es que se va a llegar a las 500.000. Es que por ese mismo trayecto, desde el día de la construcción de la línea del metro, han pasado más de un millón de metros. Más de un millón de veces ha pasado por ahí un tren y no ha pasado absolutamente nada. Señor Presidente, ustedes donen per válides las conclusiones de la Comisión de Investigación. donen por que el accidente era imprevisible e inevitable y que la culpa va a ser del maquinista, que también va a morir, que va a agafar la curva a un exceso de velocidad. ¿Eso vol dir que en estos momentos, en qualsevol punt de Metro Valencia, si un maquinista, conscient o inconscientemente, se en pasa de velocidad y circula a 80 o a 90 kilómetros por hora en una zona que ha de ganar a 40, ¿anemos tindre una otra 40, 50 o 200 smorts? El Comité de Empresa de la Valenciana ya ha demandado perdón por esa manipulación y esa censura. ¿No piensa demanar perdón el Gobierno valenciano por haber tratado de silenciar aquella tragedia? Va a haber efectivamente una resolución judicial que va a acabar, en, en archivo, que diga que a la data de hoy es inexplicable. Senyor a la Blanco, data de hoy, voy a que el Gobierno valenciano y també el President va a colaborar absolutamente. Sobre la política general del Consejo relativa a las políticas activas. De ocupación y a golpes especial, contra la mesa, así la reacciona a parte laboral, de la oposición valenciana hecho, cuando Cotino, palabra, presidente de las Cortes, no les ha dado la, la, corte, la, corte, la, que que la que palabra. Minutos antes se habían enzarzado en un cruce de acusaciones sobre el accidente el pleno, de metro. Esquerra Unida pretendía sin éxito pedir más explicaciones de la a la Generalitat, denunciando que la, la, la, la, de la tragedia la fue silenciada y que se cometieron muchas irregularidades.